Um, gracias, muchas gracias. Oigan, no es que les quiera hacer sentir mal, pero cada chela que compren eh, están donando al fondo porque Beth pueda dormir en paz y comprarle croquetas a sus perritos y Ofelia pueda dormir en paz sin ansiedad. ¿no? De verdad, cada cosa que compren aquí apoya la existencia de este lugar. Entonces, por favor, si se les ocurre ahorita, en pleno show, yo no me voy a ofender. Si se paran, siempre ¿Y cuando viene a comprar. Hasta las sillas en las que están han sido cuestión de dónde se consigue. Entonces, todo eso, o sea, todo eso ha sido parte de, literal, hubo un momento de, carajo, hay más boletos vendidos que sillas que poseemos. Creo que, porque les veo a ustedes ahí, creo que hay dos sillas ahí afuera de paso. No sé si se pueden entrar también, si las quieren. Si no, si quieren estar así, no pasa nada. Yo no juzgo. Eh, aquí las divergencias son bienvenidas. Hagan lo que quieran con sus colitas, pero sepan que... Todo lo que ustedes compran aquí apoya a la casita y eso se aprecia mucho. Aparte del boleto también me ha he hecho me primer he hecho que hayan llegado. Gracias, de verdad. Porque todo aquí existe para darle cabida a nosotras. Cuando es una persona queer, es muy difícil conseguir lugares. Y ahora tenemos bandera y lo digo porque yo recuerdo cuando era difícil encontrar una marcha LGBT marcha LGBT o sea sí sucedía pero era como súper underground de gente hiperactivista hoy en día como que súper pop no voy con les fijes la familia Ay, qué hicimos Si tienen la edad suficiente, recuerdan cuando era cosa de tener un arete solo de un lado, ¿no? Vestirse de un modo... Esto es real, pero así andabas por la vida. Tenías que justo sí leer entre líneas. No es broma. Sí conozco gente que me decía que yo era emo. Porque en las reuniones emo, ahí es donde me podía poner falda. Se dan cuenta de lo difícil que es comunicar que alguien es LGBT. Se presta para todo tipo de confusiones, ¿no? O sea, Por supuesto que andaba gente para ahí diciendo, sí, claro, a mí también me gusta panda, ¿eh? Y la banda Emo también, hay que dejar en claro que pues, también entra en esta confusión de entonces qué son y qué no son. Según Billie Eilish, es Emo. Esto lo he escuchado y es de perdón. Porque si analizan su música, literal, toda su posición es de soy una morra súper perrona, me la pelan. Es como si fuera norteña, pero en Estados Unidos, ¿saben? Si no me creen con esta, ahí les va la versión de Bad Guy en español. Uh -huh. Hola. <risa> <risa> el vato, bien alzado el vato, quieren más el vato, pero en pecho el vato, soy perrona, soy la más chingona, toma tu bullona, soy como la llona, soy cabrón. de dónde sacan que es amor recemo. Le pongo chance si no saben, soy Ofelia Pastrana la explicatriz. Digo, a alguien que a lo mejor compró un boleto y dice, ¿qué hago aquí? Todos son gays. Hora dos, ¿no se han dado cuenta? Ok. Soy mujer abiertamente transgénero para sorpresa de alguien. No así, güey. No mames, güey. Pero bueno, ser trans es toda una posición y hay mucho que hay en esto de la diversidad. A mí me preocupa el futuro, me preocupa la generación que viene, ¿no? Sobre todo porque vienen tías... tías nuevas. Me preocupa que el personaje que reemplaza al piolín a lo mejor ahora va a ser el Baby Yoda. Me preocupa que la gente que viene ahorita no va a saber lidiar estas reuniones familiares con tanta tía tatuada. Tanta tía que fume mota. Tanta tía trans. Ajá, exacto. Tías con responsabilidad afectiva. Tías que siguen a gotitas de poliamor. Tías de OnlyFans. Tías chidas, porque todavía, no los otros a los que van los peques, pueden ser tías que no discuten con sus hermanos o con sus abuelos, sino que preferimos radicalizar a la generación joven. Tías que estamos aquí. Y el pedo, lo que más me preocupa es que nos vendieron una leyenda acerca de la gente antiderechos que es totalmente falsa, que es que van de salida. Hay un buen de gente antiderechos de mi edad y estas no son viejas lobas de mar. Y lo digo porque esta gente está genuinamente obsesionada con la gente trans y yo voy a tener que crecer con estas personas todavía. Y andan por ahí, ¿no? Sí, somos las feministas radicales, te vamos a eliminar, transo. Y yo de, ay, ya, nenita, dame tu danonino, sí, sí. No a los trans, no a los trans. Y yo, mira, si quieres, ¿quieres que te acompañe al baño? Te llevo. No me van a dejar entrar, pero te llevo, ¿eh? Ternuritas. Además que se dice no radical Es más radical yo Que no solo traje una mujer al mundo Sino que en el proceso me encargué de eliminar un hombre también Y todo el día traen una pregunta Pero así les pica, ¿no? Así de, oh, a ver, a ver, a ver, transo Ofelia, tú explícame ¿Qué es ser mujer? Ahí bueno, les voy a decir algo Es un debate muy válido Si es una buena, pero ¿qué es ser mujer? El tema es que estás debatiendo con estos bebés entonces, ahí vas tú, ¿no? Así dices, ok, vamos a confrontar este dilema. Filológicamente hablando, mujer, ¡tiene pipí! ¡Tiene pipí! dice, ya, mi amor, ¿tienes pipí? Ven, te llevo al baño. No me van a dejar entrar, pero... Lo trans va en contra de la biología básica. Y vas de, pues mira, si quieres te presto el libro de biología avanzada que vas a ver cuando pases tercero. como hay señoras que guardan el dinero en su brasier. Yo ahora guardo el dinero, pues en los chones, ¿no? Para que si una terfa me pregunta, yo siempre le puedo decir, pues, pues, ¿qué tengo entre las piernas? El monedero. El caso. Me preocupa, me preocupa este futuro porque esta gente... A ver, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, nos vamos a tener que hacer paulatinamente mayores y esta gente va a estar acá por mucho tiempo. Y es que además, vaya y sea que una solo tiene que lidiar con estas señoras rancias, ¿no? ¡No! Luego vas y te asomas y el mundo está lleno de un chingo de vatos. O sea, hay un entero patriarcado de gente idiota que literal está administrando el mundo. Si ustedes van y buscan la definición de mujer en Google, y esto es totalmente real, ¿quieren, podemos sentir rabia en los próximos minutos si quieren, no pasa nada. Pero pues no, no buscan la definición de mujer, lo primero que aparece es de la Oxford Languages. Dice mujer, nombre femenino, persona adulta del sexo femenino. femenino. Y es de güey de chingue. <risa> <risa> Yo así. <risa> Hay falos que son parte del sexo femenino. Lo que me salta aquí es que definan lo que es una mujer por mujeres su sexo, ¿saben? Sus genitales. O sea, de perdido, no lo reactaron, mujer, a la que preñan. <risa> ¿Saben? Pero además, luego ya saben que en los diccionarios está esto, ¿no? Del aplicado a una oración. Porque ojalá acabar aquí. Eh, esto es totalmente real. En eh, la oración lo que sale es: Algunas mujeres se manifestaron ante la sede de la embajada. De todos los ejemplos que existen, de todas las cosas que hacemos las mujeres. Una no quiere llegar a conclusiones, pero me sospecho que quien escribió eso no solo es Vato. Sino que le cagan las feministas. Y estaba el güey así escribiendo la definición. Ok. ¿Qué harán las mujeres, güey? Ya se voy a poner un grupo de mujeres se queja, porque así son. ¡No puedes poner eso, Raúl! Sí, güey, ok, ok. Segunda definición, 100% real, mujer persona del sexo femenino con la que está casada un hombre oh. Bu, pero Bu, ¿no? Primero que tú, yo así como lesbiana, no, pues chingo mi madre Bajo esta definición, Claudia Sheinbaum ya no es mujer, ¿no? Todos aquí sabemos que mujer es la que puede lavar los chones en la regadera. Déjenme decirles que solito esto es un gran motivo para transicionar. ¿Saben? Que de paso nota el margen. O sea, algo que aprendí en mi transición, pues, ¿tú sabes que eres mujer cuando los hombres ya no encuentran tu clit? Si no le cacharon a esa, pueden ir y comprar chelas y volver nada, pero bueno el punto es, nos estamos creciendo, ni siquiera creando, creciendo ya con gente muy idiota y no solo son las terfas, hay un chingo de vatos, yo sé que yo intimido un chingo de vatos, uno de la altura, ser trans, no sé, hay como tanto ahí del eh, que yo sé que les hago cuestionarse cosas no y, y hay una bola inmensa de vatos que me leen vato a mí también Entonces me queda claro que parte del problema es que como que cuando me ven, se ponen así en este plan de ¿Y si la trans me trata como yo trato a las mujeres? <ríe> ah. Oigan, esto no es un chiste, esto es la realidad. En mi libro, ¿cómo saber si es trans? Pero, ¿qué les digo? Son los mismos güeyes, o sea, no más por dejarlo claro, porque yo sé que, o sea, no se trata de... ¿no? de, de, de, de no. Voy a decir not all men, ¿no? <ríe> ya llegamos aquí. Pero no, estoy hablando de estos güeyes que hacen estos chistes de es que cuando voy a la zona rosa, camino con la cola contra la pared. ¿Saben esos güeyes? No, que es una ironía porque si se bajaran los pantalones, se podrían limpiar la cola por primera vez en su vida, pero no. No. Estos vatos, blancos, cis heteros, reciclacistas, generalmente pendejos, o como se les conoce por sus siglas en inglés: fifas. Y de nuevo, lo que me salta a mí aquí es, yo sé que es como los animales, no te tienen más miedo a ti de lo que tú a ellos. Pero es que a mí lo que me salta es que genuinamente no traen este como chip, gen, ganas, interés de empaparse de más información, ¿no? Como que no han hecho mucho. De paso, ambas terfas y fifas asumen que las morras trans somos vatos machirulos, y ojo a la lógica, que un día Random, casi, ¿no? Decidimos disfrazarnos de mujeres, comprar todas las Nikki en Rehoja en Sara, poner un salón de uñas de acrílico, decidimos aprendernos todas las canciones de Irán Castillo, wey. Todo eso para ir a los baños a verlas hacer pipí. ¿Saben? Es de, hoy quiero ganar las Olimpiadas. No brillan, no brillan por su inteligencia las personas odiantes. Y es que, de nuevo, un macho, ¿no? Así muy macho, machísimo, disfrazado de mujer, por favor. ¿Algunas han visto algún fifas, no sé, del Atlas intentar sostener un bolso? ¿Han hecho ese ejercicio? ¿Se quieren divertir un rato? Busca al vato más macho en su cercanía y denle un bolso. Músculos saben Lo dejaré aquí, el bolso que claramente no es mío, para que sepan que no es mío. Por favor. Superen cargar un bolso sin sentirse masculados y luego vemos de los demás, ¿no? Porque ser trans no es lo mismo en general, pero sí es lo mismo que ser sí, solo que nosotras, mujeres trans, tenemos que ir al baño de vez en cuando, que nos chequen el fluido de género, ¿no? La única diferencia. Estás en el baño, ¿no? Hola, ya llegué a los 15.000 kilómetros, y tú crees que cheques y sigo siendo mujer, ¿no? ¿Sí? ¿Saben? Es lo que pasa. Mientras tanto, mi hija es confundido, ¿no? Pensando que uno va al baño por la chisma, ¿no? Salió del baño de mujeres. Y es que güey, no sabes nada, güey. ¡Nada! Es que estos vatos piensan que una transiciona por y para ellos. Para engañarlos. ¿Saben? Y es de... No, el mundo uno no le da la vuelta a ti. Pero dos, además, ¿cómo se te ocurre Yo transicioné por honor y lealtad. De peque corriendo con mis primitos, a mí no es me cayó. La del último en llegar es niña. Y ante las apuestas, una cumple. Seré trans, pero no tranza. Pero el tema es que, digo, estos vatos FIFA se hacen idiotas no solo con las morras trans, sino con las mujeres en general. Hay un tema ahí, está complejo y esto es, miren, real, cosas que yo sé que hemos escuchado, cosas que me han dicho. El maquillaje nos engaña. Y es de qué culpa tengo yo, Iñaki, que tú creas que las mujeres tienen párpados naturalmente rojos. ¿De dónde sale eso? No soy misógino, pero esas no son formas. Ah, bueno, güey, ¿prefieres que no salga y me quede en la cocina? Porque ahí están los cuchillos, güey. ¿Qué me pedo, güey? No pasa nada. de bueno, mis favoritos, ¿no? Qué difíciles que son las viejas. Dice, no somos un cubo de Rubik, güey. No es tan complejo. Y sobre todo está este tema del cómo confrontamos cuando salen con cosas como... Es que yo... Pues yo no corro como niña. Es decir, ¿te esfuerzas? Igual ir a ¿No entienden los pronombres? Salen con este cuento de más justo. ¿no? Yo no tengo que construirme. Yo ya estoy totalmente completo. Es de claramente, te quedaste con cerebro de tabique. No pasa nada. Ni machista, ni feminista. Claro, pendejista. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Pero justo el tema de los pronombres les queda grande. No sé por qué. Y es de, mira... Ya esta altura yo traigo esta mentalidad de, mira, ¿ocupas mis pronombres bien? O yo me encargo de que los tuyos sean fue, era. Los fifas la respuesta a la pregunta, ¿se imaginan un mundo donde absolutamente nadie pudiera abortar nunca? No es mi culpa que a los vatos les dé miedo la gente trans. Porque yo sé que les hago cuestionarse cosas, pero también sé que no investigan ni madres. Y yo no sé si pensarán que una no se da cuenta, pero yo lo veo hasta desde el saludo, el momento que dan la mano. Porque, a ver, primero que todo existe una convención, la conocemos muy bien, que se divide al saludo en géneros. Ah, sí, los dos géneros. Saludo de beso o saludo de mano. Y sobra decir que la gente no binaria traen el muy ignorado protocolo que hay que saludar de beso a la mano. El caso es que en ese momento del saludo es cuando tú puedes ver justo cuando el Fifas accede a su miedo más infantil, virginal, acerca del relacionamiento interpersonal. Porque... Bueno, que de paso, nomás un pequeño paréntesis, me desvío esto. A mí me causa un poco de shock cuando alguien me ve y no me lee de una sin pensarlo trans, ¿saben? Como que yo no sé qué pasa por sus cabezas así de... ¿Será que es como Escandinava? ¿De qué país socialista huye? ¡Habla Español! Me rebasa, como que yo asumo que todo... Pero bueno, el caso, el punto es que sí, a veces no me leen así. Y volviendo al tema justo del miedo fifas me queda claro que es un tema de miedos, porque justo en el momento del saludo, pueden estar estos güeyes así, saludando a todas sus amigas así, de mejilla, beso, beso, beso, y apenas te ven a ti. Como que se van acercando y justo en ese momento, así, cámara lenta, no van para la mejilla, se dan cuenta, y entonces, ¡oh, no! Y manda la mano, ¡Uuuh! pero no saben, no saben cuál es. Entonces, mejilla o mano, mejilla o mano. Y dice, tú los ves, güey, así como trabados, negociando, güey, qué pedo. Y yo aquí parada, no viendo así, así, qué pedo, wey? Ya saluda, pendejo. ¿No? Y el güey aquí como bailando el robot un poco, ¿no? Así. Entonces, y de no que el transformer era yo, güey. Y el punto es que, justo como sea, eventualmente lo solucionan. La gran mayoría de las veces esto es real. Lo solucionan mandando la mano. No dice es lo formal. Es el es el eh, este neutro, no entender la mano. Y ahí, justo cuando hacen contacto, no ahí chum, de repente en ese momento ¡fum! y ahí en su cabecita, esta mujer me puede penetrar. güey. Pálidos, güey. No, y tú aquí es, y, y es aquí, ¿no? Tú ves que se les ven aquí apretando las nalguitas. Miedo virginal. Y tú aquí estás como otra vez cuidando niños chiquitos. Te metiste algo en la cola otra vez, Miguel Jacobo. Vamos al baño. Desde el saludo, desde el saludo. Pero de nuevo, mi problema no es necesariamente que no lo entiendan, es que no traen disposición de cuestionarse. No, que no, no traen esta mentalidad de, está bien, vamos a ver qué significa. Y, y en millones de lugares aparece. Usan la palabra transformer como insulto. A ver, señor, ya quisiera ser transformer. Nada no más imaginen lo que se ahorrarían en gasolina, tenencia, ¿no? Tráfico, güey. Yo transformo. sería un jet, güey. Voy a la oficina, llego a la oficina, listo. Ya no pague estacionamiento. No mamen, güey. Qué lujo ser Transformer, güey. Y además incongruentes porque me ponen a mí millones de requisitos antes de poderme decir mujer. Pero no fuera una Siri, o Alexa. Y ahí sí, mujeres y asistentes, güey, ¿no? Y es que, a ver, digo, de entrada, primero, Siri decidió ser mujer o se le fue asignado el ensamblar? Y luego está este tema de, ¿mujer es la que tiene el sexo femenino, no? Y es, a ver, si ustedes, Alex, examinan estos dispositivos, no, no hay vulva, uno Y solo quiero dejar en dicho que estos dispositivos sí tienen puertos USB, que por sus siglas, USB viene del bus serial universal. O sea, por definición son queer, güey. <risa> bueno, un chiste para la bandita nerd. ¿no? Nunca sabes. ¿no? Sí. Pero miren tanto que nos vollearon de chiquis, por lo menos. Pero por lo menos la bandita nerd ¿no? estamos preocupados por el futuro también. Entonces, que les digo. El punto es, la banda FIFA se preocupa y anda así sudando y pasándola mal porque una persona se puso tacones. Qué banal. ¿Qué vas a hacer, Iñaki Santiago, cuando me veas a mí, así, comprando peluches en el miniso con mi útero externo en la carriola, güey? No. ¿No? Es que me queda claro que parte del pedo es que esta gente... tiene tan poquito a su favor que la libertad queer les causa crisis identitaria. ¿Saben? Eso es. O sea, son estas mismas personas. Me estás diciendo, Felia, que cualquier persona puede ser ¿De absolutamente total y cualquier género? Sí. <risa> las mujeres nacemos con el sexo y género. ¡Que se nos da la rechingada gana! <risa> ¡Ya! Y es que sí es real que la vida en la diversidad, la vida en este espacio queer, la vida con tanto más, pues sí es diferente. Para mí también se nota mucho en, por ejemplo, comparar las apps de ligue hetero versus las apps de ligue del mundo LGBT. Estoy hablando como los Tinder Bumble versus Grinder, Que son muy diferentes. Primero que todo, porque Tinder en su marketing, ¿no? Se vende como el camino al amor. El camino al amor. Eso tiene que clasificar como alguna forma de estafa digital, de entrada. ¿no? además porque, o sea, es una estafa, es una de esas promesas incumplibles, ¿no? Es como cuando vas con el DJ y le dices, me pones la rola y el DJ se voltea y te dice, ya ahorita te la pongo, ¿eh? La gran estafa. Pero como sea, el punto es que Tinder es como un supermercado también, ¿no? Porque como funciona, tú le vas dando swipe, ¿no? Entonces es como si pones todo en el carrito y al final dices, ah, esto siempre no, cuando llegas a la caja registradora y te llevas lo que quieres, ¿no? O sea, casi nada siempre, pero pues... Ah. <coughs> El punto es que si Tinder es el supermercado de las relaciones, Grindr tiene que ser el tianguis al chicholero. Abres esa app y ya hay todo así gritando, ¡Le tengo! ¡Le tengo! Polaca, Jumbo, Morcilla. ¡Venga acá, pase usted! Por su parrilla alemana, ¿no? Y todo así a los 10 minutos de tener la app abierta. ¡Oh, por Dios! ¿A qué hora llené mi solar de tantas fotos de Falos, güey? Si sí es real, que llega un momento que ya puede ser como colorimetría, ¿no? Así, con los ángulos. Este, Grindr te debería dar una notificación, ¿no? Así de verifica las cosas en el fondo de la foto. Ese es otro tema. Pero el punto es que Grinder no funciona con base al amor. Eh, más bien se presenta nomás con la distancia de quien esté cerca a ti. Eso es todo. Eso es todo el compás moral. Sí, hay que solucionar esto de los gustos, no? Que sí, que topo, todas esas cosas. ¿no? pero luego pasando eso es como y está a dos kilómetros. Mientras tanto, expertos del equipo de Grindr, sí, dos kilómetros, pero necesitamos la envergadura de Ofelia. Flexómetro, no? No mames, esa cosa literal es un local, esa cosa es un literal localizador de jotas no obvias, porque aunque vas caminando ¿no? y te va diciendo, no, quién es realmente gay alrededor tuyo. Es como. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Es como Pokémon gay, güey, ¿no? Atrápalos ya. Lo abres, ¿no? Y te dice así, la J está en la misma habitación. Y tú de. ¿Dónde? Que de paso, eh, caballeros, si alguna vez ustedes han abierto Grindr y que les dice eso, la J está en la habitación y están solos en la habitación. Nomás quiero dejar en dicho que puede que la J sea usted. Pero funciona muy diferente, no es lo mismo el ligue hetero que el ligue diverso. Porque en la vida de la diversidad, pues como hay tantas cosas que deconstruir, cosas que analizar, aprender, entender, ya nada es simple. ¡Nada! no. Pues entonces te das cuenta que como que sí es verdad que todo lo puedes cuestionar, ¿no? Y entonces dentro de estas raras dinámicas, que es falso, ¿No? que es real.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 Les dejo la duda. De hecho, lo cambié de octubre a mayo. <risa> Ofelia, ¿cuál es el día de tu santo biológico? <risa> ¿No? Es el que quiera, compadre, ¿no? <risa> Eres lo que decides ser. Y eso está bien chido. Y eso es nuestra vida. Y, y nada nos pertenece, ¿no? Eh, bueno, eso se le llama el principio de autoidentificación. En esencia, tú no deberías andar diciéndole a alguien, ¿y tú qué eres? O, siento que tú eres. No, es al revés, te dicen a ti y tú respetas a la gente por lo que te digan. ¿no? Y entiendo que esto le dé a algunas personas, de nuevo, crisis identitaria, sobre todo a la gente que no se cuestiona, porque basan toda su personalidad en algún rasgo de cuerpo o de sociedad, ¿saben? Y, y no se percatan que vivimos en este mundo chido, donde tú puedes cambiar todo. Todo. Puede ser emo y luego punk ser tigre y rayado y en su vida volver a Monterrey porque la cancelación va a ser así de ruda pero esto es real puede nacer un hombre blanco británico que se le enseña a hablar francés criateo estudió ingeniería es piloto de aviación y luego morir siendo una mujer morena colombiana católica que habla español y es escritora y poeta misma persona es como nacer Benedict Cumberbatch y morir Bellacat. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Inimaérrimo! ¿saben? Pero es que justo es eso de la vida en la diversidad que te hace cuestionarte todas las reglas, los estándares, ¿no? ¿Qué es el amor romántico si ya no es? ¿no? ¿saben? Eh, los sistemas de apego, las identidades, las orientaciones. ¿Qué es tener? que sí tenemos? ¿No? O sea, que sí nos pertenece? Ni siquiera el dinero. Estudié economía tengo una maestría. Pero no sé si se han percatado lo irracional que es el dinero. Porque un billete dice, este billete es de 100. ¿100 qué? Pesos. <risa> ¿Y cuánto pesa un peso? Y sí usa la palabra pesos, porque en una época los billetes eran notas que representaban cuánto oro teníamos guardado en la bóveda en el banco. Cosa que si ustedes tienen oro en una bóveda en el banco, por favor mínimo dos chelas hoy, mínimo. Pero el punto es que nadie lo tiene y andamos por ahí, por la vida, con un papel que dice tengo 100 y se lo entregan a una persona totalmente desconocida en la Ciudad de México, confiando que va a decir gracias por tus 100 y yo también le asigno valor de 100, ¿no? Es un acuerdo psicótico en sociedad, güey. Y entonces ya no sabes qué tienes. Yo trabajé por este papel que dice que tengo 100, güey. ¿Cómo llegamos acá? A lo mejor el tema no es que podamos tener dinero, sino es tener poder, ¿saben? Que en últimas eso es lo que representa, ¿no? Pero miren, poder... O sea, la revista Forbes, que es esta revista de negocios que no sé si conocen o no, me puse a mí una lista. Top 100 mujeres más poderosas de México. Y en casa, mi hermana no me deja pedir pizza con piña. Es un trono falso. Digo, yo sí sé que tengo, tener así como tener, tener deudas. Pero es que ni siquiera nuestros pensamientos, saben, es como. Existe un certificado de autenticidad de pensamiento, se compra en IKEA, no se ensambla... Hasta el lenguaje está hecho para desposeer. Piensen ustedes, miren, levanté una bolsa, se rompió la bolsa. Este es es de mis favoritas. Vas manejando el coche, ojalá nunca les pase, y no les golpea a alguien y vueltan y dicen, me chocó un Hyundai. No, te chocó una persona operando un Hyundai. Dejemos de revictimizar a los bolsas y a los Hyundais, güey. ¿Saben? Nada nos pertenece. Todo se puede cuestionar. ¿Quién dijo que nuestros perros son nuestros perros? Es mi perro. Mío de mí. ¿Qué es esto, güey? BDSM, 50 sombras de Petco, güey. O sea, hay que procesar esto. Porque hay gente que genuinamente piensa no solo que les pertenece el perro, sino toda la personalidad del perro es juguetón, como yo. ¿Saben? Este... ¿Saben? Ni siquiera, ni siquiera déjense es la personalidad. El género del perro. Chequen. Como cualquier persona FIFA, bien me puede malgenerizar a mí, a cualquier persona trans, 50 veces por día. Pero hay de que una malgeneriza a sus perros. ¡Nunca, güey! Vas en el parque, ¡qué bonita perrita! ¡Es perro! ¡Perro! ¡Oh, respeta sus pronombres, ¿no? Juguetón como yo. Se supone que al revés los gatos nos escogen, ¿no? No sé si ubican esta dinámica, pero tú nunca adoptas un gato, un gato te adopta a ti. Lo cual entonces me deja la pregunta de si mi gato anda por ahí defendiendo mis pronombres. Es mi dueña, dueña. Lo más difícil de todo esto, déjense de cuestionarse el tema de la posesión, el tener, es...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 y en gastos si y pueden volar, entonces, es porque necesitan mi bici. Ya suéltala, ya, ya, no soy fantasmafóbica, lo juro, pero güey. Perdón, hablaba de fantasmas, ¿no? En fin, lo decía nomás porque hay que cuestionarse todo, todo puede cambiar. Bueno, vamos al tema queer. Es que la vida es variable, no importa qué es nuestra identidad, siempre y cuando sea lo que estemos construyendo, ¿saben? Puede ser cualquier cosa. Puedes vivirte de tal modo que tú definas tu vida y le enseñes a la gente lo que es. Puedes nacer canción de Silvio Rodríguez y morir siendo la chona. Y ya para despedirme les dejo un regalo. Me gustaría decir que esta es la traducción por no lo es. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra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 Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda no tocarte ni en canciones ¿Saben qué va a seguir en el futuro en el 2100? La chona. Es así, no muere. En fin, gracias gente, gracias por venir y ser parte de esto. Sepan que no es un adiós. Estamos en casa, entonces yo ahorita literal voy, me voy a cambiar y vuelvo a bajar. Vamos a seguir acá un rato, quédense, emitan grita, abrazos. Si quieren decir algo, díganlo. Si no, no. Así que mueven las sillas, mueven, mueven las más no se las lleven. Conseguirlas es un pedo. Ah. No las conseguí todas. Pero quiero que le den un aplauso súper especial a la gente que hace que esto suceda. Den el aplauso a Amir y Pali. Como pulpe de la consola, Andrea Gravioto. Y como dirección de Guapura de la Casa, denle un aplauso súper especial a Beatriz Beth Caviotta, ¿Quién está acá atrás. Qué bonito que es tener espacios seguros, qué bonito que es tener esto que es lo nuestro y gracias por apoyar. Es indie porque así sí es íntimo. Y de esto venimos y esto hay que defenderlo y luego ojalá muchas personas encuentren también alma y corazón aquí. Esa es nuestra misión y también nosotros. mínimo dos chelas por favor, eh, o tres, perdón. Pero lo digo porque me gozo mucho estar acá. Soy colombiana, la Ciudad de México es un lugar hermoso para ser una persona abiertamente LGBT. A veces me dicen el famoso, pero es una burbuja, es de que menos mal? Y sí, hay que hacer mucho más por fuera, pero ahorita yo me gozo mucho esta ciudad. Es una ciudad amigable para la gente LGBT. Es la única ciudad trans, de paso, pasó a ser el DF. -E. Y ahora es la CDMX. Y además, de paso, el símbolo de la ciudad es trans, ¿no? No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? ¿El ángel? ¿No? Porque le dicen el ángel. Y vas y miras y tiene chichis. ¿no? y una coronita en la mano, así una faldita, güey. Y lo más importante aquí es llegas al ángel e inicia la zona rosa, güey. Ahí. Y yo sé que seguro le dicen el ángel, porque de nuevo la gente no sabe manejar el tema de pronombres, güey. Sobre todo cuando ven gente de género interrogante, ¿no? Y yo he visto a esta gente hacer eso, es una mirada, ¿no? Así de cómo le digo. Él, el, ella, ella, ella roba. No, sí, sí. Sí, es muy fácil. Si se presenta con hombre femenino, es ella. Ah, no, porque Lupe Esparza sería trans. Si se presenta con hombre femenino y tiene chichis, es ella. Ah, no, porque también Lupe Esparza. Miren, si se presenta como mujer, es mujer. Si se presenta como hombre, es hombre. Si se presenta como persona no binaria o queer, pídanle su teléfono. Y si se presenta... Exacto. Y si se presenta como pitbull, pues ya tú sabes. Gracias, gente bonita.